Lo, lo que quiero hoy decir se dice con muy pocas palabras, con cuatro palabras, la erupción ha terminado. Esta es toda la superficie que han cubierto las coladas del volcán de Cumbre Vieja, 1.221 hectáreas. Ocupa casi lo mismo que la ciudad autónoma de Melilla. La lava ha arrasado parte de los municipios de El Paso, los llanos de Aridane y Tazacorte. En concreto, los barrios de El Paraíso, Todoque, Los Campitos, parte de Las Manchas y la mitad de La Laguna. Estas imágenes son del cuarto día de erupción. La lava comenzaba entonces a abrirse paso en Todoque, solo horas después de que los vecinos hubieran recogido sus pertenencias a contrarreloj. Estas son imágenes del 13 de noviembre, tomadas desde el mismo ángulo en las que se ve todo totalmente arrasado por la lava. En el barrio de La Laguna la situación es diferente. La colada alcanzó esta zona urbana el 20 de octubre, pero se paralizó a mitad de recorrido y la mitad del barrio quedó sepultado. La zona se mantiene así, aunque el 28 de noviembre... ...el avance de una nueva lengua de lava hacia este territorio... ...hizo temer por esta urbanización. Veamos qué dice Copérnicus. Este sistema de medidas señala que hay 2.988 inmuebles dañados por la lava. Cuantifica todas las infraestructuras que se observan desde el aire. Es tan preciso que localiza desde una vivienda hasta la caseta de un perro. Sin embargo, los últimos datos de la Dirección General del Catastro hilan más fino y hablan de 1.676 edificaciones afectadas. El colapso de la iglesia de Todoque y la plaza en la que se encontraba son una de las imágenes más impactantes de la erupción. La lava fue cercando día a día a estas infraestructuras hasta que finalmente cedieron. El Cementerio de las Manchas ha sido el último de estos edificios en ser arrastrado. Ocurrió el 25 de noviembre. El Campo Santo albergaba 5.000 tumbas y un millar de metros cuadrados de superficie. El daño a los cultivos también ha dejado mella en la isla. La superficie total de terreno agrícola afectado es de 370 hectáreas, 229 de plataneras, 68 de viña y 27 de aguacate. ...el municipio de Tazacorte... ...ha sido en el que más cultivos se han quemado... ...un 55% del total... ...especialmente plataneras... ...la lava ha terminado con más de 135 hectáreas de este cultivo... ...uno de los principales sustentos económicos... ...para los vecinos de la zona... ...por el momento... ...se mantienen seis carreteras cortadas... ...cinco han sido engullidas por la lava... ...y una está muy próxima a la zona de misión... ...en total se han visto afectadas más de 73.000 metros de asfalto. Además de infraestructuras, la erupción ha modificado también el paisaje y la orografía de la isla. La lava ha desembocado en el mar por cuatro puntos diferentes y ha creado dos deltas lávicos. La fajana más grande ha cubierto por completo la playa de los Guirres, que se ha transformado así. La isla ha ganado 50 hectáreas de nuevo territorio. La fajana más grande ocupa 44 hectáreas, la misma extensión que tiene el estado del Vaticano entero. La zona donde se encuentran los focos de emisión de lava también ha cambiado mucho a lo largo de estos meses. Antes era una montaña más repleta de pinos y con poca altura. Ahora, la acumulación de ceniza y lava ha cambiado totalmente el área. ...creando lo que los científicos denominan como edificio volcánico... ...que ha hecho crecer la montaña... ...hasta alcanzar los 1.124 metros de altura. Pero la erupción no está afectando únicamente... ...a las zonas por las que transcurre la lava... ...Gedei, San Nicolás, Las Manchas de Abajo... ...Las Ollas y Portonaos... ...son los barrios que se encuentran... ...dentro de la zona de exclusión del volcán... ...la mayoría de vecinos de estos barrios... ...abandonaron sus casas a los pocos días de comenzar la erupción... El denso polvo volcánico ha hundido los techos de buena parte de los invernaderos y de casas y se ha amontonado en las calles. Directo, directo, directo, directo vamos, vamos, directo, directo. vamos. Tres meses después de la entrada en erupción del volcán de Cumbre Vieja, el gobierno de Canarias estima que la factura por los daños podría aumentar hasta los 906 millones de euros. Se han destruido casas, cultivos, infraestructuras públicas y han quedado en suspenso los proyectos de vida de más de 7.000 palmeros.